Vamos a seguir alimentando eh, la analítica de nuestro sitio con, con Universal Analytics para esos casos en los que tenemos eh, implementaciones un poco avanzadas, pero sí que tenemos que montar ya una implementación de Google Analytics 4 que empiece a crear un histórico de datos. Por lo menos, con seguimientos de conversiones. No te voy a estar hablando de estar analizando embudos de compra, eh, rutas, de o sea, viajes del cliente y todo esto. Pero como mínimo, conversiones. Bienvenidos a Growth, un podcast de negocios digitales de Product Hackers. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Pablo Moratinos, consultor de Marketing Digital y Analítica Web en 3 y Media Comunicación Digital, que es su agencia, también cofundador de 3 y Media School, que es la parte formativa, una escuela de marketing online, Videocaster en Un Billete a Chattanooga con Ana Cirujano, un podcast y videopodcast que hay que escuchar y hay que ver. Y ahora también recién autor de Negocios Online, Data Driven Marketing, que es un nombre súper molón. Pablo es uno de mis referentes en el marketing digital. De hecho, en los cursos de Product Hackers Go contamos con él eh, con un curso de Google Analytics 4, porque es un crack y teníamos que tenerlo. Además, buen amigo y todo un placer tenerle por aquí. Bienvenido, Pablo. Bien hallado. Muchas gracias por la bienvenida, Corti. Para mí es una gozada y un placer enorme estar aquí con, contigo y con la gente que nos está escuchando. Nada, siempre, contigo siempre se aprende y esto es una realidad. O sea, Escuchar a Pablo, aparte, es una persona que tiene una voz radiofónica que, que te lo crees todo todavía más, pero es que encima tiene razón en las cosas que dice. O sea, se juntan las dos cosas. Eh, vamos a ir hablando como de tu libro, de un poco tangencial. Porque, a ver, oye, aquí, esto es muy claro, el libro es muy bueno, hay que leérselo. Entonces, eh, no vamos a tratar a fondo lo que se cuenta en el libro, porque pasó hasta está el libro, pero vamos a tratar temas muy relevantes eh, que están a, eh, alrededor. Entonces, aquí, claro, hablamos de data-driven marketing, ¿no? En, uh -huh. en el libro, y es una de las bases que, que comentas. Pero, ¿cómo de data-driven somos las organizaciones a día de hoy? De hecho, me, cu me cuesta que tú trabajas con mucha empresa. ¿Somos realmente data-driven? Sí, trabajo con mucha empresa del de hierro, además, ¿no? De, de empresa industrial, ¿no? Eh, jo, pues no somos nada data-driven, tío. Muy, muy poquito. Eh, cada vez empezamos a ser más data y algunas están empezando a ser un poquito driven, pero, pero todavía nos falta mucho. De hecho, fíjate, para que, para que te hagas una idea, el, la idea un poco origen del, del libro es que, eh, bueno, cada vez hemos, nos estamos dando cuenta todos de que cada vez hay más gente con conocimientos básicos, por lo menos de marketing online. Y que, y que hay mucha gente que está empezando a hacer cosas, hay, hay pues, marqueteros, no, no tanto marqueteros, sino profesionales de otros de otros gremios que están empezando a hacer cositas interesantes a nivel de, de marketing. Pero un poco, como, como se decía antes, un poco a tontas y a locas, ¿no? eh, probando cosas, ¿no? experimentando, dando cabezazos y diciendo, bueno, pues mira, me choco con esto, eh, rectificamos o no lo hacemos de esta manera, aprendiendo un poquito pues a base de ensayo y error. Que no está mal cuando estás explorando un territorio, pues eso, eh, no sé, que, que no conoces, ¿no? Pero la mayor parte de las veces se puede hacer de una forma un poquito más inteligente y un poquito más rápida, por lo menos, ¿no? Más efectiva. Y simplemente es eso, ¿no? Recogiendo una serie de datos y luego analizándolos. Entonces, no, no, no estamos en una situación, como decía antes, en la que cada vez más empresas son conscientes de, de esta recogida del dato, de lo que es vital, incluso eh, haciendo inversiones muy, muy grandes. Eh, ...para recoger todos esos datos y tener, generar pues, esos eh, data lakes que, que se habla ahora... ...donde estamos metiendo un montón de fuentes y donde estamos eh, combinando toda esa información... ...pero luego eh, muy poca decisión eh, conducida con esos datos. ¿no? Eh, cojeamos un poquito de esa, de esa parte del análisis. Entonces, el, en el libro yo un poco... La, ...la idea original era precisamente ir quizás a, a una pequeña escala... Una, ...a un nivel en el que la gente está empezando a lanzar un, un negocio o una parte de un negocio, ¿no? Un nuevo producto con un negocio existente o incluso un nuevo mercado y empezar a meter esa cultura del dato, pero de la interpretación del dato. Y tratando de poner esa esa pequeña ese pequeño ladrillo en esa estructura, ¿no? Tratando de de alguna forma de colaborar, porque la, la idea era, por supuesto, intentar aportar algo que ayude a la gente. En, eh, lo has dicho, ¿no? Es decir, recogemos datos, que ya es, ya es un paso, pero nos cuesta claro. mucho interpretarlos. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por, por, ¿Por qué nos cuesta en, en las organizaciones, incluso a nivel personal, ver una analítica y, y decir, ¿y ahora qué hago con esto? Pues mira, yo lo tengo es respuesta clara. Podría decirte, oh, depende, cada empresa es una cosa distinta, pero eh, en mi experiencia casi siempre es eh, el exceso de información a la hora de la recogida del dato. Hay muy poca curación de, de datos. ¿no? Eh, normalmente a, la persona, a las personas que tienen que tomar decisiones se les entrega eh, un volumen de datos enorme eh, normalmente no son métricas específicamente orientadas a, la, a los objetivos del negocio, son métricas muy generales y a la gente que tiene que tomar decisiones no puede tomar decisiones, o sea, no puede sentarse a limpiar los datos eh, y a ver cuáles son los que realmente les valen. Hay que tratar de hacerles un, un paso previo de, de limpieza y sobre todo pues de, de, de enseñarles datos que sean accionables, por decirlo de alguna manera, datos que permitan tomar decisiones. Y seguramente de esa manera las personas que tienen que, que dirigir las, las compañías y las empresas podrían tomar mejores decisiones. Pero no, no sucede esto. Se entregan informes infumables de, con decenas de, de gráficas y decenas de páginas y, y la gente, pues evidentemente, al principio las consulta, pero enseguida deja de hacerlo porque no tiene tiempo para tomar esas decisiones. ¿no? Es una pena, pero es un error que yo creo que simplemente es un tema de eh, selección y visualización de los datos. Si conseguimos hacer una buena selección, y una buena presentación de esos datos y estoy hablando del propio dispositivo de visualización, ¿no? El tipo de gráfico, incluso. Eh, con eso vamos a dar un paso de gigante a la hora de a la hora de tomar decisiones y, sobre todo, de aquellas personas que son las responsables de tomar las decisiones. Claro, de, de hecho, hoy hablamos, llevamos, joder, nosotros que... Peinamos canas en internet, lo de los dashboards bonitos lleva existiendo hace años y, si, y sin embargo seguimos teniendo el mismo problema. Es decir, no es un tema tecnológico, sino es un tema, como has dicho, ¿no? de, de elegir esa información. ¿Tú cómo empiezas? Tú cuando te viene una empresa y, y, y te dice, oye, Pablo, ayúdanos un poquito uh, a tener un dashboard que nos permita tomar decisiones, ¿por, ¿por dónde empiezas a determinar ¿Cuál es, es la información que, que necesitas? ¿A quién le preguntas? Pues yo creo que hay dos preguntas iniciales muy potentes. La primera es que ¿cuáles son los objetivos del negocio? Incluso si quieres tres niveles, ¿no? ¿cuáles son los objetivos del negocio? ¿Cuáles son los objetivos del negocio en Internet? Porque a veces son eh, objetivos que están directamente relacionados, pero en un nivel distinto. ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son, ¿cuáles son los objetivos de la entidad eh, de Internet que estamos analizando, ¿no? que vamos a analizar? Porque, claro, no es lo mismo eh, negocios que están utilizando una aplicación para dispositivos móviles o una página web o presencia en redes sociales, depende un poco, ¿no? O un conjunto de esas entidades. Entonces, yo creo que esos son un poco los tres niveles. Primero, objetivo de negocio, objetivo de la presencia en Internet y objetivo de cada una de esas entidades con las que vamos a trabajar. Y a partir de ahí, ver lo que te decía antes, ¿no? Ver cuáles son las métricas que, a las que podemos acceder, porque esto también es una... Una, un punto importante, ¿no? un punto de dolor. A veces no podemos llegar a alcanzar esas métricas que necesitamos, esas dimensiones que tenemos que analizar porque simplemente no es posible técnicamente, porque no es posible, por lo menos en una fase inicial a nivel económico, quizás una implementación, un desarrollo a medida, pues es algo que esa empresa en ese momento, que ese negocio no puede afrontar y, y a partir de ahí hacer esa selección de, de métricas fundamentales. Normalmente en el trabajo con clientes se le presenta al cliente esa, ese proyecto de métricas, esos bocetos de, de datos que vamos a recoger para ver si efectivamente le cuadra. ¿no? Y dice, oye, pues sí, efectivamente esta información es valiosa para mí y a partir de, ahí, de, de esa información los diferentes departamentos de mi empresa van a poder tomar decisiones de mejora. Y entonces pasamos eh, primero a la implementación del seguimiento, de, las, de, las, de los mecanismos de seguimiento en las entidades esas que comentaba antes, en el sitio web, en la aplicación. Esa parte de la implementación, esto es desarrollo puro y duro, no, no tiene... En, en la mayor parte de los casos no tiene gran misterio, aunque es verdad que hoy en día ya hay una parte de imaginación y de hacking bastante potente, porque por suerte contamos con algunas herramientas que hacen que podamos hacer implementaciones muy avanzadas, con poco coste y sin grandes necesidades de, de conocimiento, de programación. no Normalmente de Javascript, que es un poco en lo que se basa todo esto. Por ejemplo, lo que son implementaciones apoyándonos en Google Tag Manager. no pues Hoy en día permite crear algunos eh, mecanismos de seguimiento súper interesantes. Y finalmente ya pasamos a lo que es la construcción del dashboard. Nosotros cuando, cuando entregamos los dashboards, la mayor parte de ellos hoy en día los entregamos con Google Data Studio porque permite hacer una un aterrizaje por parte del cliente muy, muy sencillo. La gracia un poco de la, del ecosistema de Google, de, de todas sus herramientas para marketing, pues es esa, ¿no? Que es, un, que es una suite, por decirlo de alguna manera, entonces se sienten muy cómodos con la herramienta. Aunque, bueno, también eh, hemos, hemos utilizado herramientas como Tableau, por ejemplo, para algunas integraciones un poco más... Donde no tenemos conectores en, en Google Data Studio. Eh, a veces nos tenemos que quedar con, con otras herramientas, no sé, con Pardot, por ejemplo, que no conecta demasiado bien eh, con Data Studio porque hay algunas... Algún tipo de información que no entrega directamente, pues hemos tenido que hacerlo con, con herramientas internas de la plataforma, con sus CRMs. Pero normalmente es eso, creamos el dashboard y a partir de ahí, una vez que tenemos el dashboard y que, y que ya empieza a recoger datos, entrenamos al cliente en cómo usarlo y cómo utilizar eh, todos los filtros de personalización para poder profundizar en los datos cuando lo necesitan. Porque a veces mmm, nos quedamos en un nivel de, de esas métricas, a veces eh, rollo North Star Metrics o... O One Key Metrics, estas métricas que son muy, muy importantes para la, la evolución del negocio, para su, el seguimiento de su misión o de su principal objetivo. Pero es normal que algunos departamentos de, la, de las empresas necesiten profundizar un poquito en momentos determinados. Entonces... No, no van a acceder a, a las herramientas que están recogiendo los datos, pero sí en los paneles necesitan cierto control. ¿no? Y ahí pues, trabajamos con filtros y cosas así para que puedan profundizar un poquito más. Y entonces hay que entrenarles en esa parte, pero normalmente no lo saben utilizar. Y con eso ya normalmente concluye esa última fase y ya simplemente es acompañamiento, asesoramiento, que normalmente es verdad que siempre cuentan con una... Tienen esa pequeña necesidad de, paulatinamente, ir consultando algunos aspectos, porque un dashboard siempre está en beta permanente. ¿eh? <risa> Ahí tiene que ir evolucionando igualmente que evoluciona el negocio y los objetivos del negocio. Claro. Y, además, entiendo que parte de ese acompañamiento es conseguir generar la cultura de la empresa de que siempre vayan a los vale. datos. no Entiendo que en el momento que, que yo quiero tomar una decisión, me voy a los datos y los datos no me ayudan a tomar la decisión, vuelta a empezar. no ya, Pues ya vale. no me voy, ya me voy a otro lado a pensar mis cosas. Claro, incluso, fíjate a, a qué punto llega. Claro, como te decía, yo trabajo muy a menudo con, con clientes del sector industrial eh, más, más, más vinculado al, al, al hierro, por decirlo de alguna manera, empresas de los años 80, para que nos hagamos una idea. no con culturas todavía ochenteras, incluso dentro de la propia estructura de la organización. Y entonces, hay muchos departamentos internos que no tienen todavía esa cultura del dato que decíamos. ¿no? Entonces, todavía tienen por descubrir cómo les puede facilitar la vida o cómo les puede eh, mejorar el rendimiento de su, de su actividad mediante esos datos. Entonces, muchas veces es descubrirles a ellos, ir abriéndoles esas puertas y decir, mira, podemos llegar a conocer esto. Fijaros qué valioso es para realizar este tipo de tarea. Entonces, claro, hay una parte, no solamente de entrenamiento, sino de propia concienciación de lo que estamos haciendo y del potencial que tiene, porque la mayor parte de las veces no lo tienen. Es muy raro... A veces pasa, ¿eh? pero es muy raro que, que vengan con un objetivo que no podamos medir. Porque como su, su, su perspectiva es tan limitada inicialmente, está muy bien, porque, claro, para es todo sí, sí, sí, y además, ¿no? Es sí y además, sí y además. Y es genial, ¿no? Poder trabajar así con los clientes. La verdad que mola mucho. Antes también decías ¿no? que sí que es verdad que hay veces que cuando implementas agua analítica pues no llegas a todos los datos. ¿no? Eh, es decir a, nos, a nosotros nos ha pasado a veces de, oye, por ejemplo, parte del proceso ocurre online y parte ocurre offline. ¿no? Lo típico, capto lead y cierro. Entonces, también hay que entender no entiendo la, eh, cómo funciona todo el ciclo completo de la empresa y, y es lo que me va a permitir entender si puedo trazar absolutamente todo. ¿no? Claro, claro, es que eh, parece que no, pero hay muchísimas barreras en ese sentido, ¿no? Fíjate que no solamente todos los procesos que ocurren fuera de la red, sino incluso niveles en los que necesitas cierta personalización del dato y, la, y la, el reglamento general de protección de datos hoy en día no te permite llegar a ese nivel, que se están haciendo pirulas increíbles, porque a veces te encuentras con implementaciones que dices, madre mía, o sea, esto no es que esté rozando la ilegalidad, sino que directamente no, no se debería poder hacer, pero bueno, ha habido, digamos, en algunos casos eh, hay entidades con, con eh, sistemas de seguimiento, pues de hace ya unos cuantos años, donde bueno todo esto era un poco más, más un poco más bandido a la gente y se hacía cosas que, que hoy en día pues no están permitidas. Y esa parte también es interesante. A mí también me gusta enfocar eso con los clientes también y, y explicarles, no, mira esto no se debe hacer porque estás infringiendo determinadas normas y no es y no es responsable hacerlo de esa manera ni ético, ¿no? Pues, bueno, esa parte también es algo que siempre me gusta trabajar. En. No, no, la verdad es que es lo que dices, ¿no? Que, que entendemos muchas veces toda esta parte de protección de datos como no me lo puedo llevar a mi CRM, pero claro, es que en Google, por ejemplo, incluso con Google Analytics, eh, le puedes estar enviando emails a Analytics y a veces yo creo que la gente ni se da cuenta que está pasando eso. Claro, claro, claro. Y, y, y UTM es que llevan información pues, muy, muy concreta, identificando al usuario y eso está prohibido y eso es facilísimo de hacer. O sea, el, el a veces la línea roja es tan fácil de cruzar que no somos muy conscientes. Como lo ves tan fácil, dices pues no puede ser, eh, no puede no estar permitido hacer algo que es tan sencillo, ¿no? Pero sí, sí pasa. Y bueno, en, en, tengo que reconocer que en algunos casos eh, podemos tratar de hacer alguna pirulilla para, para descubrir algún dato relevante ¿no? o hacer alguna, algún experimento. Yo creo que hay veces que con determinados experimentos sí que podemos hacer alguna, no te voy a decir que trampas, ¿no? Pero podemos forzar un poquito a ver qué es lo que está sucediendo. Siempre con una finalidad muy experimental y muy... De muy limitada, ¿no? Muy controlado. Pero bueno, se sí puede hacer alguna cosilla. Sí, sí. Ent entender qué estás haciendo, ¿no? Me la estoy claro. jugando, pero sé que me la estoy claro. jugando, que eso es lo importante. Quería aprovechar, ya que, ya que te tengo aquí, eh, quería tratar un tema que, que yo creo es muy relevante para toda la gente del ecosistema digital. Es, oye, al, al final vemos un poco una evolución hacia un fin de las cookies de, de terceros eh, o incluso en general. Más allá de normativas y demás, casi todos los navegadores, pues oye, pues empiezan a capar de alguna forma u otra. Yo uso Brave, por ejemplo. Brave hace como muchas cosas y te elimina mucha, mucha mierda. Hace que el traqueo sea más complicado, pero si no... Acuerdo mal Safari ya se carga cookies de terceros Firefox también y Chrome creo que es el que se está haciendo un poco más remolón hasta que huele acabe de encontrar una solución ¿Por qué y será más este, porque tiene tienen ahí ¿Cuál es el futuro de todo esto? ¿Hacia, ¿Hacia dónde vamos? ¿Todo esto va a eliminar el data drive marketing o, o qué va a pasar? Pues no, por suerte no. De hecho, se está avanzando muy bien. Fíjate que ahora, con, mira, justo casi, casi simultaneado con la, con la publicación del libro, eh, eh, Google digamos que daba por fin la, la partida de función a unas de las, de las herramientas que estaba sacando un poco para todo el tema este, de, sobre todo cookies de terceros de seguimiento publicitario, que son las que le interesan particularmente a ellos, claro al final es el motor de la industria en este sentido ¿no Google? Entonces, todo lo que todo lo que Google va a construir siempre va a tratar de, de suplir esa carencia que vamos a tener. Al final lo importante de todo esto es que eh, las cookies han sido una herramienta fantástica durante todos estos años, le hemos sacado muchísimo partido, ojalá pudiéramos seguir sacándolo, porque yo creo que cada vez teníamos más posibilidades de hacer cosas, pero bueno, está claro que ha habido un cierto abuso o que, bueno, pues la gente que, que está legislando pues ha decidido que es una es algo que tenemos que limitar de alguna manera y la industria está acompañando esa decisión, me parece perfecto. Yo creo que en cierto modo también es una decisión política, por decirlo de alguna manera, no que, que parezca efectivamente que nos estamos preocupando por este tema, que en realidad las cookies ...incluso las cookies publicitarias no son algo malo en sí mismo, porque lo que están haciendo es que no veamos tanta basura. En realidad, ayuda a que veamos publicidad segmentada en base a nuestros intereses, ¿no? Que puede haber mejor que que en vez de tener que ver toda la morralla publicitaria, solamente veas aquella que potencialmente te puede interesar. Pero eh, educación del internauta aparte, eh, es normal que la, que la industria y que la política, de alguna forma, se, se alineen en ese sentido. Entonces... ¿Hacia dónde estamos yendo? Pues estamos yendo efectivamente a un futuro cookies, un futuro sin cookies, donde las herramientas están tratando de adaptarse a altísima velocidad. En mi experiencia, eh, Google, por ejemplo, Google Analytics, en la versión 4, donde ya ha prometido que va a haber un seguimiento cookies, están todavía trabajando en toda esta parte del, del consentimiento, no, no está todavía resuelto. Hay otras herramientas que dicen que lo tienen resuelto, como por ejemplo, pues eh, por ejemplo, Matomo, un poco que es el el Adalid, un poco de esto desde hace muchos años ya, el antiguo Piwik. Y bueno, están haciendo un seguimiento bastante razonable. Es verdad que yo en mis experimentos, eh, contrastando herramientas de seguimiento con cookies y, y Matomo, pues no obtiene resultados ni parecidos en cuanto a la, en cuanto a la repetición de sesiones, a usuarios recurrentes. Y esto es un problema, porque hoy en día casi nadie vende en una primera visita. Vas a tener que analizar recurrencias siempre. Y esto es, una, esto es algo que nos agobia, pero bueno, eh, esto es algo que la industria de la analítica lo va a tener que resolver, no tengo ninguna duda de que lo van a resolver de una forma u otra, ahí están con sus cortes, analizando sus cortes de usuarios y tal, bueno, por lo menos para esa parte publicitaria poder seguir haciéndola, pero yo creo que tengo, no, no tengo ninguna duda de que es algo que se va a resolver y que en todo caso vamos a perder algo de precisión. Pero estamos perdiendo precisión en ese ámbito, estamos ganando precisión en otros ámbitos. ¿no? En todo lo que, en toda la estrategia que ahora ha metido Google para su versión 4 en Google Analytics pues hemos mejorado en muchos aspectos, ¿no? En todo el tema de seguimiento de eventos en lugar de seguimiento de sesiones, aunque últimamente es verdad que Google está haciendo unos movimientos un poco raros, ha recuperado el rebote, ha recuperado las páginas de aterrizaje, está haciendo cosas un poco extrañas, no sabemos muy bien. Puedes decir ahora algo sobre la estrategia de Google Analytics y dentro de dos meses pues te la tienes que envainar porque lo has interpretado erróneamente o porque ellos están un poco haciendo un movimiento un poco errático. Pero bueno, yo tengo mucha confianza en que esto va a evolucionar bien y, Seguimos manejando, eh, para la mayor parte de los casos, información más que suficiente para tomar decisiones, que esto es lo importante. O sea, no es tan... Es importante, evidentemente, o es muy importante la fidelidad del dato, que podamos fiarnos del dato, por supuesto. En este caso, perdemos información. No es que, no es que estemos perdiendo fidelidad, estamos perdiendo volumen de información. Pero todavía es mucho más que suficiente para que con la mayor parte de los casos podamos tomar decisiones, pues eso, informadas y un poco con, sent con sentido, ¿no? Claro, en, en el fondo lo, lo seguramente que pasa es que perdemos precisión, ¿no? Es decir, al final perdemos a lo mejor ese nivel individualizado concreto bueno. de esta persona que entró este día, hizo exactamente tal y sé quién es, pero Ay. sí que lo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Mi, mi dashboard de ventas, de conversiones y tal, pues muy probablemente no te... Claro. No, Pocos cambios. Fíjate que de hecho eh, la mayor parte de la gente está utilizando, por ejemplo, en este caso concreto Google Analytics, donde se están muestreando los datos. Es decir, uh -huh. donde estamos recibiendo la mayor parte o sea los datos que estamos analizando están todos muestreados, son todo medias, en realidad no son datos concretos. Uh -huh. O sea, son datos que tienen, pues, es un margen de error mucho más grande que el que tiene la gente que está utilizando Analytics 360, ¿no? La versión de pago, uh -huh. la versión enterprise, por decirlo de alguna manera. De tal manera que, bueno, ya es algo que ya estaba pasando en realidad. Eh, lo que pasa que, bueno, pues siempre estamos un poco obsesionados con, con algunos detalles y en algunos casos es natural, es lógico, pero en la mayor parte de los casos no tiene una afección tan tan relevante como parece. Hmm. Oye, esto de, de mostrar datos me gustaría profundizar porque a lo mejor hay alguien de nuestra audiencia que, que no lo tiene claro, ¿no? Es decir, eh, cuando trabajas, por ejemplo, con sitios muy tochos con Analytics, lo ves muy claro porque ese muestreo empieza a ser como muy brutal y dices, ostras, aquí hay, hay saltos de información, hay cosas raras. Sí. Eh, qué, es, ¿Qué es el muestreo de, de datos? ¿Qué, qué pasa? Pues al final eh, lo que pasa es que en el, en el caso de Google Analytics, porque es un poco el, el, el ejemplo de todo esto, la información que nosotros estamos analizando nunca es el, el global de la información. Tú cuando estás viendo los datos y eh, te estás viendo, por ejemplo, haciendo el seguimiento de, yo qué sé, de la ruta de conversión de un usuario en nuestro sitio, el Customer Journey, lo estás analizando dentro de Google Analytics y tú estás viendo pues una información, pues normalmente son datos relativos, son, son tantos por ciento, ¿no? Pero cuando empiezas a ver valores absolutos, tú no estás analizando valores absolutos reales, sino que estás viendo una media de esos valores absolutos eh, por grupos de usuarios, por decirlo de alguna manera, que tienen eh, comportamientos en común. ¿Esto por qué se hace así? Bueno, pues se hace así fundamentalmente por ahorrar costes de cálculo de, la, de, de Google. Google, al final, el mayor, eh, la mayor mayor inversión que tiene es en, en, en procesamiento de cálculo, ¿no? en, en equipos informáticos realizando cálculos. Y yo no sé, cualquier persona que haya... Que haya, hecho, que haya lanzado alguna query a BigQuery o que, o que usando Google Data Studio esté tirando, chupando datos de alguna herramienta, se habrá dado cuenta que muchas veces, pues, que ves que tarda en cargar un poquito. Eso no solamente pues, está llamando a los datos, sino porque lo está calculando en muchos casos. ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que para las cuentas gratuitas, pues, Google limita los recursos. y Entonces, lo que nos está ofreciendo es una aproximación de los datos, pero no es el dato real 100% absoluto sino que es una especie de media, por decirlo de una forma sencilla. Más complejo que esto, pero, pero esa es un poco la idea. Entonces, bueno, pues eh, efectivamente, si ya eh, estamos partiendo de esa situación y ahora sabemos que debido a que no vamos a poder identificar a los usuarios de forma tan precisa como lo hemos hecho hasta ahora, pues que todavía va a haber un mayor muestreo de los datos, o en el caso, de la, como decía antes, de, las, de los seguimientos de, de publicitarios, que vamos a estar hablando de cortes de usuarios, que son grupos de usuarios con características comunes, grupos de usuarios que visitan los mismos sitios web o que tienen los mismos intereses, pues todavía vamos a estar hablando pues, de una todavía más mayor nebulosa de usuarios. Hay que pensar que si hasta ahora hacíamos, por ejemplo, campañas de remarketing con usuarios que habían estado en nuestro sitio web, eso lo vamos a perder. Lo que vamos a hacer es poder atacar a usuarios que han visitado sitios web parecidos al nuestro. Y eso es un grupo indeterminado de usuarios. ¿Es, ¿Es lo mismo que teníamos? No, no es lo mismo. ¿Es eh, igual de valioso? Bueno, sí, depende cómo, sabiendo o conociendo bien cómo se hace ahora ese, ese análisis, cómo se hace esa recogida del dato, podemos tomar decisiones de negocio. Y esto es fundamental. El problema es que cada herramienta hace una recogida de datos distinto y a veces utilizan mismos nombres de métricas y dimensiones que tienen muy poco que ver en cómo se han tomado. Y saber eso es fundamental a la hora de tomar esas decisiones que decíamos al principio. Sí, sí. Eh, aparte, por ejemplo, esto que dices, ¿no? De, de, de, de usar mismos nombres para distintas cosas, parece una tontería, pero yo, yo lo he visto con cosas. Tan básicas como la conversión de un e-commerce. O sea, la conversión de e-commerce y cosas tontas sobre visitas, sobre visitantes, sobre. Y, y te cambia mucho la película. Una Puedes pasar de una conversión de cero y pico a una conversión del 4%, simplemente cam cambiando eso, ¿no? Sí, sí, sí, es tremendo. Fíjate que ahora mismo, por ejemplo, con el cambio de, de Universal Analytics a Google Analytics 4, por ejemplo, inicialmente perdimos el porcentaje de rebote. Que, eh, a ver, el porcentaje de rebote es una de las métricas que ha construido una industria alrededor de su nombre, ¿no? Es algo brutal, ha sido, eh, no sé, era, eh, yo creo que había dos, dos tasas, eh, dos ratios importantes, el porcentaje de conversión y el porcentaje de rebote, ¿no? Y, y, y lo, lo sustituyeron, por decirlo de alguna manera, por las sesiones con interacción, ¿no? Que cualquiera que conociera un poco el rebote podía interpretar de manera rápida como la métrica inversa, ¿no? Incluso hemos visto cómo ha gente que lo que ha hecho ha sido decir, bueno, como yo quiero mantener, esto nos ha sucedido a nosotros, no tenemos informes de clientes donde está recogiendo una serie de datos y hasta ahora recogían el porcentaje de rebote y al crearle una, una propiedad en, en seguimiento paralelo con Google Analytics 4 ya no les podíamos ofrecer el rebote. ¿no? Y entonces te decían, no, es que para nosotros es rebote y nosotros hemos construido nuestra inteligencia de negocio a través de esa o a partir de esa métrica. Y dices, vale, ¿cómo lo calculamos? Y mucha gente lo que ha hecho ha sido meter la inversa de las sesiones con interacción, pero no es lo mismo. Porque hay que entender muy bien lo que significa cada una de esas dos métricas y cómo se recoge para poder interpretarlo. Y, por ejemplo, una sesión con interacción es una sesión con una navegación por tu sitio de 10 segundos, por ejemplo. Que eso para muchos negocios es pobrísimo. Para otros no, puede ser suficiente, ¿no? Pero para muchos negocios una visita de 10 segundos, pues dependiendo de la página de aterrizaje que tengas, pues igual es un scroll muy rápido. Y Fíjate, ya ha habido interacción, puede haber hecho un 50% de scroll de la página, ha pasado 10 segundos, ¡pum! Sesión con interacción. No es un rebote. Bueno, pues a nivel de negocio sí que es un rebote en muchos casos. Si no conocemos la naturaleza de la métrica, pues no podemos, la, la vamos a interpretar siempre con muchas posibilidades de errores. Mm, qué bueno. Por ejemplo, para el que no lo sepa, me rebote antiguamente se consideraba que ya visita, veo una, una, una página a vista y me voy sin haber visto una segunda página vista o sin haber hecho un evento. que podría, En teoría, tú podías estar un minuto en esa página, si no recuerdo mal, y eso era rebote, si te ibas. Sí. Fíjate que hay una, hay una definición que a mí me encanta del rebote, que es la que utilizo yo con, con muchos de mis clientes, porque es muy gráfica, que, que es de Avin Askausik, que es antiguo eh, miembro del equipo de Google Analytics y un, toda una eminencia mundial en el mundo de la analítica. Y él decía, definía el rebote como esa, esa visita, esa sesión en la que un usuario llega a tu página, la carga, vomita y se va. ¿No? Y es, es muy gráfico porque identifica es el usuario que no tiene ningún interés en lo que se ha encontrado. Que a veces es ningún interés, a veces es un, el poco sticking que estás haciendo desde Google porque has cargado la página, vuelves atrás de nuevo al listado de resultados y navegas a tu resultado. A veces es simplemente situaciones como esa. ¿no? Pero sí, es verdad que podía pasar que un usuario llegaba, consumía el contenido durante un minuto y medio, se iba y eso se consideraba un rebote. Vale, pues un consumo de un minuto y medio de un contenido, si estamos hablando, por ejemplo, de un artículo, de un, un post, de un blog de 650 palabras, pues eso no es que es suficiente. Eso no podemos considerar, o sea, una exposición de un minuto y medio a mi marca no la puedo considerar un rebote nunca. Pero para Universal Analytics es un rebote, salvo que hagas una modificación de cómo se identifica esa, esa métrica, que se puede hacer gracias a, a JavaScript. Lo que podemos hacer es lanzar un hit cuando lleva X tiempo en la página o un porcentaje de scroll y ya está. Esto ya lo hace ahora. Google Analytics 4 lo hace de forma automática, pero, por ejemplo, para mí, yo también la corrijo, porque para mí una visita de 10 segundos no es una visita valiosa, en muchos no. casos. Bueno, mola esto porque en, en ambos casos, lo que estamos hablando, tienes que entender cómo funciona y entender qué quieres conseguir a nivel de negocio para poder adaptarlo. Oye, pues dependiendo de mi contenido, lo que dices, si, si, si yo solo necesito 30 segundos para que alguien se enamore de mi producto pues oye, pues lo, ten, lo tendré que adaptar. Si yo claro. estoy vendiendo algo que necesito que alguien se lea, la típica landing esta enorme que tardas dos horas en leerte para que se comeca. pues oye, pues evidentemente tendré que adaptar ¿no? y hacer que mi evento, eh, el evento que lance o lo que sea para, para decir que no rebote, pues tarde mucho más tiempo. Pero hay que pensar, ¿no? El... Claro. No, no, no pensemos que lo que nos da ni Universal, ni GA4, ni la herramienta analítica que sea, es lo que yo tengo que utilizar, sino, oye, ¿se adapta o no se adapta a la necesidad de mi negocio? claro Por eso te decía que, que cuando hablaba un poco de las diferentes fases, la, para nosotros la fase de elección de métricas es fundamental. La fase de... Más que de, de selección de métricas, es de, de enlazar los objetivos de negocio del sitio con las métricas que tenemos disponibles. ¿no? ¿Cuál vamos a elegir? Porque hay que conocer muy bien esas métricas. Y a veces no se pueden elegir por eh, una descripción que has encontrado en un blog que habla de marketing y te está hablando porcentaje de rebote. Es mucho más interesante, mucho más valioso, que te vayas a la documentación oficial de la herramienta y veas ahí cómo se está recogiendo esta métrica. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa exactamente? Y no que te quedes con una definición muchas veces muy general, que es... Eh, pues un poco, pues eso, para, para cualquier herramienta similar, porque ahí la diferencia a nivel de negocio puede ser fundamental. En esos pequeños detalles, ahí es donde sí que está realmente la diferencia. Bueno, en, en, en casos muy, muy generales, pues no sé, un sitio web, por ejemplo, con un blog que vive de la publicidad o algo así, por ejemplo, con AdSense, pues sí que puede tener sentido que hagas un análisis un poco más superficial, ¿no? Pero en muchos casos no, no puede ser así. Y fíjate que estaba pensando cuando comentábamos ese ejemplo de esa super landing, imagínate cualquier landing de estas que tienen ahora eh, algunos copywriters, que son cartas de ventas enormes en sitios de una única página y tal, que muchas veces... Eh, están vendiendo cursos de, de alto precio, por ejemplo, y está claro que en la primera visita no vas a convertir, ¿no? Pues alguien que llega ahí, eso no se puede considerar un rebote si se ha leído el 50% de una página que tiene 3.500 palabras. Eso, vamos, es alguien que está ya en una fase ya de conversión ya está empezando a madurar ese lead, ¿no? En la primera sesión. Pues es muy importante. Eso es. Has hablado también de, de Universal Analytics, de GA4, y bueno, salía estos días últimamente, también se ha montado revuelo que julio, si no recuerdo mal, de 2023 desaparece el soporte de, de Universal Analytics, que para todo el mundo que nos está escuchando, básicamente, es el Analytics que la mayoría estaréis utilizando y que ya solo hay soporte para, para eh, eh, Analytics 4. ¿Cómo impacta esto en los negocios? ¿Qué hay que tener, que hay que ir haciendo ya. Pues mira, eh. Yo, yo, cuando vi la noticia, hasta en cierto punto hasta me alegré. Porque es que si no no, si, no, si no, no nos movemos, macho. O sea, para que la gente migre de una herramienta a otra, fíjate, es que ya llevamos un año y medio con Google Analytics 4, ¿eh? Y todavía hay mucha gente que no se, ni se había planteado el hacer la migración. Y en muchos casos es comprensible. Ahora explicaré un poco por qué. Pero está bien que Google de alguna forma nos empuje, porque además. Yo entiendo que para la organización mantener los dos sistemas en paralelo debe ser muy caro, porque son dos sistemas que no son para nada eh, sustituibles, ¿no? Ahí no hay, es una es un nuevo pro producto. Pero, claro, eh, tenemos que pensar que en muchos casos implementaciones muy sencillas, en una hora ya tienes, o en un par de horas ya tienes eh, instalado el seguimiento de Analytics 4 con eventos de conversión y tal, pero, ostras, es que hay muchos e-commerce, por ejemplo, que tienen algunas, algunas implementaciones de seguimiento súper avanzadas, súper eh, desarrolladas a medida, y que llevarte todo eso a Google Analytics 4, pues es caro, porque tienes que volver a hacer esa implementación. ¿no? Entonces, ahí hay yo creo que hay, hay un problema ahora, que es que Google Analytics 4 todavía no está eh, tan maduro como debería estar para esa para ese salto. Estamos hablando de una ventana de tiempo ahora de, de más de un año, de 15 meses aproximadamente. Y ese es el proceso en el que tenemos que hacer. Pero no podemos plantearnos una migración a un mes vista en situaciones como esa. Tiene que ser un proceso un poco más, más, más progresivo, un poco más suave, porque va, va, es caro. o sea Ahora mismo, digo caro porque el desarrollo del de seguimiento a medida es caro. Entonces, yo creo que ahora la situación está en la de bueno, vamos a seguir alimentando...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 Que cuando el año que viene lleguemos a, a julio, tú puedes mirar julio del 2022 y compararlo con julio del 2023. Y esto, eh, por ejemplo, en agosto ya no va a ser posible. O sea, en agosto ya no podrás comparar agosto del 2022 con agosto del 2023 si no has implementado Google Analytics 4 ahora. O ahora, antes de agosto. no Y esto es muy importante. Entonces, yo lo que sí que recomiendo es, o lo que estamos haciendo con todos nuestros clientes es montarles ya un seguimiento mínimo de URL Analytics 4. Cuando digo mínimo, insisto, no me refiero solamente a crear a añadir el código de seguimiento, sino a añadir los eventos de conversión más importantes, y llámale conversión o llámale objetivos más importantes. Eh, y luego vamos a hacer un poco el despliegue un poco más progresivo en función del músculo que tenga cada, cada, cada negocio. ¿no? Pero hay que hacerlo ya, por lo menos esta primera, esta primera fase ya, antes de... Eh, efectivamente, julio del 2022. Porque si no, nos vamos a quedar con un gap, con un hueco ahí. Y para muchos negocios esto es vital. O sea, el comparar datos de, de, un, de un, del mes del año anterior... Incluso hay muchos que, que van a tener un problema serio porque eh, hay muchos negocios que están comparando datos con eh, la era pre-COVID. ¿no? Estamos hablando del 2019, en este caso, no de principios del 2020 hacia atrás. Y esos datos se van a perder. Y además, no se pueden exportar de Google Analytics 3 a Google Analytics 4. No hay una forma de llevarlos. Podemos sacarlos, podemos cogerlos con BigQuery, sacarlos y luego intentar cruzarlos. Pero las métricas de, de uno y las métricas de otro no coinciden. Entonces, comparar esos datos es un poco confuso. Y ahí es donde está el problema. ¿no? Cuando necesitamos ventanas de tiempo tan, tan largas, es donde está el problema. Y es más frecuente de lo que pensamos en muchos casos. Joder, la verdad que claro, no había pensado yo en todos los datos antiguos. Claro, claro. Que, hay, hay que plantear, ¿tú, ¿no? ¿En qué momento te, te puede interesar exportar todo eso uh, para tener los datos y luego procesarlos en otro sistema? Pues eh, no, no sabría decírtelo, no es un tema en el que tenga una respuesta. Evidentemente, para mí el, el, ahora mismo el punto un poco de, de ruptura de, o el punto crítico de esa decisión es eh, esa gente que necesita analizar datos prepandemia, porque ha cambiado, ha roto totalmente el, un poco el, el, no el embudo, pero sí un poco la, las rutas que siguen los usuarios para llegar, quizás los puntos de contacto, sobre todo en empresas que, que tienen puntos de contacto físicos offline y puntos de contacto online. Que en, el, que en el 2020, pues todo se torció, y, y, y, y claro, ya, ya se rompió eso, pero tiene que recuperar esa información porque en principio ahora están recuperando otra vez ese comportamiento del usuario. ¿no? Entonces, cuando estás analizando eh, experiencias de usuario, eh, que son eso, online y offline, eh, eso sí que va a necesitar buscar esos datos. Entonces, ahí la única opción es, eh, y aquí viene el problema. Tirar de BigQuery y sacarlo. Pero, claro, cuando estás con una cuenta de Universal Analytics, no puedes tirar de BigQuery porque no, no está ahí esa información. O sea, está, pero no tienes acceso a ella. Solamente está disponible para cuentas de pago. Y es una inmensísima minoría los que están utilizando una cuenta de pago. Entonces, bueno, hay una fórmula, eh, un truquito, hay un hack de, de Roadhacker que es eh, llevarte los datos de Google Analytics 3 a una cuenta de Matomo o a una a un, al servicio, no al servicio, perdón, exportarlo mediante la herramienta de exportación de Matomo. Matomo te va a permitir importar esos datos y comprenderlos, porque sí que hace esa conversión de sus métricas, porque son más parecidas, y por lo menos cuando necesites consultar esa información, hacerlo ahí. En todo caso, la, o sea, en, en julio, Google Analytics 3 deja de recoger datos, pero tenemos una ventana de seis meses en los que vamos a poder consultar el histórico. ¿Eh? Va a haber ahí unos meses un poco. entonces. Entre ese periodo de seis meses es cuando tienes como mínimo que ponerte la solución esta que te digo. Y nosotros, en algún caso que tenemos, que sí que es importante esto que te comentaba, esa es la solución que vamos a hacer. Nos lo vamos a llevar a Matomo y ahí vamos a guardar ese histórico pues X tiempo. Eh, y luego ya iremos viendo según se vaya recuperando la normalidad, si es que es posible, claro. Oye, pedazo truqui, Pablo, aquí ya vamos, esto más de uno ya solo por esto la ha compensado escuchar el episodio, ya te lo digo yo, que es, es muy buena, es muy buena esto llevártelo para allá. También, oye, por ahora, ¿qué cosas no se pueden hacer en Google Analytics 4? Porque nosotros lo usamos y es verdad que dices, está guay, pero hay, hay cosas básicas que… Bueno, más o menos, pero que, que todavía dices, ostras, tío, no sé cómo a estas alturas todavía no, no está bien montado. Sí, es bastante sorprendente. ¿eh? Ha habido a, a mí personalmente me han afectado bastante algunas integraciones recientes que hemos, que, hemos, que hemos solucionado recientemente. Por ejemplo, y pensando un poco en la gente que, que escucha el programa, eh, una conexión que no teníamos que es fundamental era con Google Optimize. Y la tenemos desde hace muy pocas semanas. Yo creo que han sido, no sé si habrá sido un mes o así aproximadamente. Era una putada tener que bajarte otra vez a Universal Analytics para, para poder hacer una campaña con Google Optimize. ¿no? Ya sabes que Google Optimize es la herramienta para hacer testa B oficial un poco de la, de la suite de, de marketing de Google. Ahora ya funciona. Teníamos algunos problemas al llevarnos algunas combinaciones de métricas y dimensiones a Google Data Studio. Eran en principio combinaciones que sí que podíamos hacerlas en, en los informes personalizados, en, en los informes de exploración que se llaman ahora, de Google Analytics 4, pero no podíamos cruzarlos en Data Studio, una cosa súper rara. Eh, bueno, pues ahí había algunos problemillas también. Hay que pensar también que en Data Studio tampoco tenemos todos los conectores del mundo y entonces a veces pues, nos encontramos problemas también en ese sentido. Eh, la conexión con Google Ads también ha sido bastante reciente. Eso sí que es de hace muy poquitos meses también. Lo digo porque puede haber gente que, que no se haya enterado de la noticia. ¿Qué más conexiones tienen? Bueno, la conexión con Google Search Console ha sido también hace muy poquitas semanas. Que, por cierto, yo creo que ahí sí que se están poniendo las pilas muy bien desde Google. ya Aprovecho y os comento algo que es noticia pues, de esta semana. Que, que han presentado una plantilla oficial de Google que conecta Google Search Console con Google Analytics 4 para mostrar un informe de burbujas con un informe de visualización de burbujas, para poder ver un cuadrante con las eh, palabras clave que están eh, rentando mejor en, en, en, el, en los SERP, ¿no? en el listado de resultados. Muy interesante, con cuatro cuadrantes, entre aquellos resultados que tenemos con mejor CTR y con más búsquedas, y el cuadrante opuesto, digamos, menor CTR y menos búsquedas. ¿no? Y esto es muy interesante porque era algo que, bueno, nosotros, por ejemplo, lo hacemos manualmente con Google Console, pero... Es verdad que ves que se están no solamente que están creando esas conexiones técnicas entre las herramientas, sino que están yéndose a las herramientas de visualización y están ya diciendo, mira, mira, os vamos a enseñar la, el potencial que tenemos. ¿no? Recién inaugurada la conexión de Ser Console y Google Analytics, en Data Studio podemos hacer algo tan guapo como esto. Y bueno, echar un, hacer una búsqueda rápida, gráfico de burbujas Ser Console, y lo vais a ver que es muy chulo. Y, y que es una forma muy visual de analizar, sobre todo en sitios donde estamos hablando de, de cientos o miles de URLs, que un gráfico de burbujas es muy manejable en ese sentido, mucho mejor que un listado, ¿no? que una hoja de, de una tabla, por decirlo de alguna manera. Que bueno, aquí masterclass de, de estas cositas, que es, es chulo. Mola porque yo creo que si no estás metido, no, no te entras muchas veces de las diferencias y luego a veces es fácil decir, oye, ya que eh, ha pasado eh, en proyectos, no hace, no hace mucho, ¿no? Y ya que metemos, metimos G4, ¿no? Y cuando lo metes y no has metido Universal también en paralelo, pues luego vas y te empiezas a encontrar cositas y dices, sí. ¡vaya putada que no puedo hacer cosas que yo estaba acostumbrado a hacer! Sí. A ver, yo la de, lo de Google Optimize la descubrí así. O sea, montamos una propiedad de Google Analytics 4 y, venga, vamos a hacer un experimento y ¡pum! No podía conectar. Y yo, pero ¿qué pasa? Aquí? Yeah, o sea, sí. fue algo con lo que te encuentras. Y eso que yo sigo habitualmente el blog con las novedades de Google, ¿eh? Pero, macho, cosas que te esperas que tienen que estar ya preparadas y, bueno, pues que no, que no es así. Sí, sí. La, la, la, la vida, ¿no? Que es, a veces es más compleja de lo, que, de lo que esperas. Sí, sí. Eh, Pablo, en el libro eh, dedicas un capítulo entero, o sea, dedicas muchas cosas, pero hay un capítulo entero que a mí me flipa eh, particularmente que porque, claro, te dedicas a hablar de optimizar la conversión que, que es la bomba. Eh, tú, además que trabajas mucho proyectos de este tipo, de, de CRO, de conversión, de, sí. de growth, ¿cómo te enfrentas a estos proyectos? ¿Qué, qué, ¿Por dónde empiezas para saber dónde tienes que tocar, dónde tienes que optimizar? Pues, mira, tiene, mucha, tiene mucho que ver con lo que te comentaba al principio. ¿no? Normalmente, en esa parte de la, de la conversión, ahí sí que hay... Eh, por decirlo de alguna manera una base muy fuerte de la experiencia que tenemos con proyectos anteriores, porque normalmente las empresas, toda la parte se centran mucho en la parte de captación de tráfico y muy poquito en la conversión y todavía menos en la retención no ya es la risa, no digamos que es como si fuera bajando, el, no sé si el interés o la preocupación pero desde luego la dedicación que se hace de recursos en ese sentido, entonces eh, normalmente no suelen tener un programa analítico de, de todo el proceso de conversión. Sí, bueno, igual que tienen algún embudo, alguna cosilla, pero está muy poco analizado. Entonces, normalmente, casi siempre lo que tenemos que hacernos es enfocarnos en establecer toda un, una instalación o una implementación de los eventos adecuados en cada fase del embudo. Generalmente tenemos que incluso que definir ese embudo. Y hablo de embudo en la fase ya más pegada a la conversión, ¿eh? no en un embudo demasiado general con un proceso muy largo, sino ya directamente centrado en la fase de conversión. Entonces, hacemos ahí toda la instalación de eventos necesarios para ver cada uno de los pasos y damos un margen de tiempo bastante holgado normalmente, bastante más de lo que el cliente le gustaría, para ver qué es lo que está pasando ahí exactamente. Porque aquí hay una parte muy importante de lo que te decía antes de experiencia, porque cuando tú ves que hay eh, bloqueos en alguna parte de esa, de esa conversión, es muy difícil inicialmente eh, inferir el motivo. Tú lo detectas muy rápidamente, pero es muy, muy difícil inferir el motivo. Entonces, la manera de esto, de, de, de completar esa parte del estudio, de, vale, pum, ya hemos detectado dónde está el problema. ¿Cómo sabemos ahora cuál es el problema? Ahí es donde entra toda la parte de analítica cualitativa. Todo lo que, todas las herramientas de investigación de experiencia de usuario, mapas de calor, grabaciones de sesiones de usuario, eh, encuestas de cualquier tipo de satisfacción del cliente, suelen ser muy reveladoras. Es decir generalmente, casi todos los problemas de conversión se resuelven preguntándole al cliente. O bien directa o bien indirectamente. ¿no? Depende un poco de la capacidad que tengamos en cada situación. Pero ese siempre, por lo menos en mi experiencia, casi siempre es donde está el cuid de la cuestión. ¿no? En, en ese, en, cuando llegas a ese punto de fricción absoluta y ya lo identificas claramente, ahí hay que ver un poco porque a veces no está tan claro, pero la mayor parte de las veces se puede ver bastante fácilmente, es el momento de, de hablar con el cliente. A veces es... Son implementaciones sencillas como meter un pequeño chat o una pequeña burbuja de WhatsApp que salte en ese momento de, de, de fricción, donde sabes que el cliente es el momento que está insatisfecho y que es más fácil que se queje, ¿no? porque eso es algo que sabemos que está dentro del comportamiento natural del cliente insatisfecho. ¿no? Vamos, a, pues, vamos a aprovechar justo ese momento ¿no? y se lo preguntamos. O si no lo podemos preguntar por el motivo que sea, pues lo hacemos mediante análisis de mapas de calor o grabaciones de sesiones de usuario. Y esto es muy interesante, casi siempre muy revelador. Ahí hay una hay una serie de, bueno, de métricas de experiencia de usuario muy interesantes que, que son las que recoge, la, las que, con las que ha creado una colección. La herramienta de Microsoft Clarity, que se está haciendo bastante popular porque es una herramienta gratuita de análisis cualitativo, seguramente a la gente que le suene, pues, eh, por ejemplo, Hotjar, es una herramienta un poco equivalente en, algunos, en algunas eh, funciones a Hotjar, pues nos está entregando unas colecciones de métricas muy interesantes que están centradas en la experiencia de usuario. Clics de rabia, rebotes rápidos, eh, clics muertos, y estas muchas veces tienen que ver con esos, esas fases de la conversión más críticas en cuanto a, a usabilidad web. ¿no? Y nos, nos van a ayudar a detectarlo, pues eso, con una herramienta gratuita y que es muy, muy autoexplicativa. Y podemos hacer cosas como detectar esas sesiones donde ha habido comportamiento un poco errático del usuario y ver las grabaciones de sesiones de esos usuarios en concreto. Con lo cual ya tenemos absolutamente segmentado eh, para poder ver la navegación del usuario que ha sufrido el problema. ¿no? Antes cuando hablábamos un poco de... De la analítica un poco bajando más al nivel más individual, que es donde, donde estamos un poco ahí en, las, en los límites de las, de las líneas rojas, si hemos cumplido adecuadamente con el reglamento de protección de datos, no hay ningún problema y podemos hacerlo, pero hay que informar al usuario de que estamos haciendo eso. Yo, que soy un poco maniático, que siempre voy viendo las cookies que se me cargan en cada sitio y comprobando avisos legales, hay infinidad de sitios haciendo experimentos de este tipo que nos informa de ello, ¿no? Pues no cuesta nada hacerlo. Ya veremos luego lo que pasa, pero por lo menos vamos a, vamos a probarla, a hacerlo bien la primera vez. Y ahí, de, con, ese, con ese tipo de, de filtrados, ¿no? segmentar usuarios con comportamientos erráticos y ver las grabaciones de usuario, casi siempre se revelan los, los problemas cuando son cosas así bastante gordas o evidentes. Aparte, cuando dice Pablo ver, es que lo ves. o sea, Al sí, final sí. Puedes, puedes reproducir una sesión y al final ves el tío que, pues, por, por dónde va navegando, por dónde mueve el ratón, absolutamente sí. todo. Que, que, que a día de hoy esto, al, alguna gente puede parecer futurista, pero la tecnología hace mucho. Es y brutal. Está. Es brutal. Para que os hagáis una idea, y, y, y es, es como muy gráfico, tú, cuando cargas, esa, podemos cargar sesiones de usuario por una serie de parámetros, no, por sesiones de un rango de IPs, de un país… ...un tiempo de permanencia en el sitio, unas páginas visitadas... ...la gente que ha entrado, por ejemplo, en el en nuestro carrito... ¿no? ...en el proceso de compra exactamente, en el checkout... ...pues, por ejemplo, venga, enséame todas las grabaciones de sesiones de usuario... ...que tengamos del checkout en un periodo de tiempo X... ...pues aquí tenemos 100 sesiones de usuario... ...y ahora fíltrame todos los que se han parado en el momento de ver los gastos de envío... ...y vamos a ver lo que ha pasado en ese momento... ¿no? ...entonces vemos físicamente lo que estaba viendo en la pantalla... ...la persona que estaba navegando en ese punto... ...podemos además... Eh, acortar los periodos de espera, porque a veces, claro, estar viendo una pantalla pues puede ser un poco aburrido, pero estas herramientas tienen una serie de filtros que aceleran la reproducción del vídeo para que todo, solamente veas las interacciones que han habido. ¿no? Y es muy curioso, se ven cosas... Además, es un experimento divertido de hacer porque se ven cosas muy curiosas. Eh, pues yo me he encontrado, por ejemplo, por comentar así alguna un poco de salseo, pues cuando yo solo a hacer seguimiento de grabaciones de sesión de usuario para la gente que viene a ver la, los avisos legales de mi sitio web. Y te encuentras con la gente que los está copiando para usarlos para su página web y todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, bueno, es bastante divertido y luego, evidentemente, lo importante de esto es que podamos sacar eh, pues, experiencias un poco válidas para mejorar, como decía, un poco el viaje del cliente a través del sitio. Y esto es igualmente válido para una, para una aplicación, aunque Microsoft Clarity solamente funciona con sitios web. Sí, la verdad que bueno, el mundo de las aplicaciones lo malo que tenemos que para toda esta parte de análisis y experimentación, pues bueno, no, no, no te sirve las típicas instalaciones para web, ¿no? Que al final metes un Javascript y, y eso es claro. maravilloso. Y hay que hacer claro. instalaciones más complejas. Hay otra cosa, en, más o menos en este capítulo, que, que cuentas en el libro, que yo también creo que es muy interesante y que quería tratar, que es el tema de análisis de fuentes de tráfico más valiosas. Lo <risa> digo porque. Yo esto me he encontrado un montón, ¿no? La gente dice, oye, ¿y cómo, ¿y cómo captas tus ventas? Y te dicen, oye, pues un tanto por ciento de mi tráfico, es pay tanto orgánico y tal, pero nunca te… Eh, eh, el, incluso negocios maduros eh, no te lo dicen en plan ventas, eh, te lo dicen en plan tráfico. Y digo, está sí. guay, pero te estás gastando el dinero, pero no sabes si eso convierte o no convierte, ¿no? Exacto. Joder, qué, qué, qué importante es conocer la calidad de las sesiones que estás generando con cada una de esas campañas. Y cuando hablamos de calidad, evidentemente, hablamos de gente que cumple los objetivos del sitio. Pueden ser las ventas o pueden ser objetivos previos, ¿no? microobjetivos por decirlo de alguna manera. Pero esta parte, esto es, por ejemplo, es increíble. Estamos viendo que hay muchísimos negocios que simplemente no están utilizando UTMs. UTMs son los parámetros que se añaden a las URLs que compartimos en nuestras campañas publicitarias, o bien en redes sociales, o enlaces en otros blogs, o lo que sea, que nos están aportando cierta información de contexto para que el usuario, cuando llega a través de uno de esos enlaces, esa información vaya, digamos, eh, vinculada a la sesión y diga, pues mira, esta persona ha venido de esta campaña en concreto que hemos hecho en esta... Eh, o sea, de este enlace en concreto que hemos publicado en esta campaña de link building que hemos hecho en una plataforma en la que hemos comprado enlaces en periódicos, por decir algo. Toda esa información está vinculada con una de las sesiones. De tal manera que si yo sé que me he gastado 1.000 euros en una campaña de link building y la gente que está entrando a través de esa campaña está convirtiendo y hemos conseguido 850 euros de ingresos, pues estamos palmando 150 euros con la campaña. Tan sencillo como eso. Fíjate que esto es... Y estoy yendo a análisis directo, ¿eh? Tráfico generado para la campaña en ventas, eh, cuánto hemos sacado y cuánto nos ha costado la campaña. Roy de toda la vida. De, de, pero vamos, más básico no puede ser. Pero esto no lo está haciendo casi nadie. O sea, muy poca gente lo está haciendo. Y es algo bastante sencillo. Por supuesto... Eh, la parte inicial será como has dicho tú, pues ver qué sesiones estamos generando. Pero es que las sesiones no valen nada en realidad. Salvo que estemos en una fase muy inicial del negocio donde estemos trabajando el branding, simplemente reconocimiento de la marca, dar un poco, darle un poco a conocer, que la gente venga, sepa quiénes somos, pero claro, eso es un objetivo muy, muy inicial en la mayor parte de los proyectos. Entonces, bueno, a mí me gusta, eh, es más, yo creo que casi casi el, el, la inmensa mayoría de los de los análisis que hacemos está todo el tráfico segmentado por campañas. De manera que sepamos cuáles, qué esfuerzos en qué determinadas acciones de captación de tráfico han obtenido el, los objetivos, han cumplido con los objetivos que nos habíamos pactado inicialmente, ¿no? Que habíamos previsto inicialmente. Para descartar todos aquellos, fíjate que el, el conocimiento que, re, que recogemos es tan valioso como decir voy a dejar de gastar recursos en esto que no está produciendo el beneficio esperado. O, uf, efectivamente, está hoy un poco al límite, vamos a apretar un poquito porque tenemos... Vamos a hacer un experimento y vamos a ver si en lugar de hacerlo de esta manera lo hacemos de, otra, de esta otra, a ver si levantamos un poco el rendimiento de esta campaña. Bueno, o hay que menos. Y esto es importante hacerlo porque eh, hay mucha gente que, por ejemplo, cuando hace campañas en, en publicidad, en Google Ads, por ejemplo, se ve muy bien, hay gente que está analizando sus campañas de Google Ads, de Facebook Ads, de LinkedIn Ads, en las propias herramientas de analíticas de las plataformas publicitarias. Y ojo, porque aquí el tema de la atribución es, sí que nos metemos en un pozo sin fondo donde cada herramienta tiende a atribuirse todas las ventas por ella misma y ya está, independientemente del punto de contacto que haya sido en toda la cadena que necesitamos hacer. ¿no? Entonces, estás viendo que tu campaña de Google Ads funciona de maravilla porque todo en la atribución se la está haciendo la herramienta a su propia campaña y luego te vas a Analytics, modificas la forma de atribución, el modelo de atribución y dices, ¡ostras! Pero si el SEO orgánico tiene un porcentaje súper importante de, de responsabilidad en estas conversiones, no tanto como pensaba las campañas, y estamos gastándonos un tercio de lo que estamos gastando en, en, en publicidad en buscadores, pues igual te obliga a cambiar tu estrategia de marketing, a modificar las tácticas que estás usando. Y esto es fundamental. O sea, para mí esto es el ABC de cualquier análisis. Sí, por desgracia, los equipos de marketing, lo las UTM, todavía no, la mayoría no lo conocen o no lo usan. O es lo típico, se lo han dicho alguna vez y no lo usan. O se les olvida, o lo usan mal, que esa es otra. Justo. Y, y la parte de atribución, súper de acuerdo. De hecho, yo he tenido Bra Brainsys, que era una, una herramienta donde nosotros medíamos atribución. Y evidentemente, tú como herramienta, que dices… Oye, muy fácil, tío. Si ya si has hecho un clic y luego compras durante un periodo de tiempo, la venta es mía. Me da igual que esto venga de Google, que de, venga de una campaña de Google Ads, que venga de Facebook. ¿Por qué? Porque yo al final, pues, juez y parte de mi película, pues yo te voy a contar mi película vale. como a mí me interesa, sin mentir. Claro. Pero que es lo que hace todo el mundo. A Google, si metes una inversión, le da igual que, que ese usuario también venga de Facebook o, o te haya comprado 50 veces... Y luego accede directamente. ¿no? Es decir, hay que entender que cada uno tiene su, su interés. Claro. Fíjate que ahí con el tema de atribución, por cierto, es una de esas diferencias bonitas que tenemos entre Universal Analytics y GA4, que es que el modelo de atribución ha evolucionado. ¿no? Teníamos el del último clic en Universal Analytics, donde era el responsable del 100% de la, de la venta, salvo si estaba Google Ads por medio, que entonces también se lo daba Google Ads. Eh, y ahora hemos pasado a un, a un sistema de atribución basado un poco en Machine Learning, en inteligencia artificial, donde va a haber una, un reparto de la responsabilidad entre toda la cadena de contactos que ha habido. ¿no? Que va a depender un poco de la naturaleza de cada negocio y que la herramienta, a medida que vayamos nosotros entrenándola, va a intentar hacerlo de una manera mejor. Un Data drive en Attribution, por decirlo de alguna manera. ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Para mí es muy esperanzador, pero tiene un problema, tío, que es que esto es un black box. No sabemos lo que hay ahí dentro. No sabemos cómo está el algoritmo haciendo esos cálculos. Y es de Google, o sea, me refiero, que seguro que a las cositas de Google la prioridad. Claro, y nos va a pasar algo que ya nos estaba pasando, que era que íbamos a tener que meter, que esto era bastante divertido, factores de corrección en la atribución, que dependen de, tu, de, tu, de la naturaleza de tu negocio, de la situación de tu negocio. ¿no? De, nosotros, antes, que cuando había la atribución personalizada, donde podías ir metiendo, atribuyendo en función del orden de los contactos, más o menos responsabilidad, podías meter factores de corrección. Bueno, pues si en este caso esto es un contacto a través de SEO orgánico, que yo como estoy haciendo mucho SEO, pues le vamos a meter un por dos para darle la responsabilidad, ¿no? Joder, pues. Bien, si lo haces un poco con sentido y tal, es lógico, porque, porque es la única manera que teníamos de controlar. Pero ya no vamos a poder hacer eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí vamos a tener un problema serio, ¿no? Y bueno, eh, o sea, hay un potencial muy interesante, pero a la vez el hecho de que no sea tan transparente Puede llegar a ser un problema. No sé, ya, ya eh, iremos viendo cómo va evolucionando esa parte, pero sin duda la atribución para mí es el reto en los próximos años, todo lo que tiene que evolucionar, porque, porque eso es de lo que estábamos hablando, ¿no? De, de responsabilidad o de, de atribuir responsabilidad a los esfuerzos que estamos haciendo de marketing, que eso es pues, muy importante en cualquier negocio y donde ahora mismo tenemos ahí un poco de oscuridad, por decirlo de alguna manera. Justo. De hecho, bueno, hasta el caso sonado este de, de Uber que, que salía un, en, en un podcast el sub, un ex director de marketing, que su día están invirtiendo cientos de millones en retargeting, los retornos de las campañas en teoría eran excepcionales, y de casualidad un día dejaron de invertir una parte, por una serie de circunstancias, y dijeron, ostras, pero esto no, no cambia. es <risas> decir Y empezaron a quitar inversión y seguían vendiendo lo mismo. Entonces, claro, cuando tú haces una campaña de retargeting, como eres último clic pues... Eh, pues sí, pues tiene, eh, incluso tiene impacto. Es decir, no es, que, no es que el retargeting no estuviera funcionando, la gente hacía clic, pero si no había retargeting, la gente iba al sitio igual, ¿no? Claro. porque ya, ya conocía la marca. Entonces, incluso hacerte esta B o, o, o, o, o probar si las fuentes de tráfico me generan ventas, oye, si la quito un poquito, eh, bajo sí. las ventas de forma proporcional para entender cuánto de verdad eh, aporta la venta es importante. Claro, fíjate que dentro de la elección del propio modelo de atribución, eh, porque ahora tenemos la posibilidad de elegir entre algunos modelos, todavía está limitado, no están abiertos todos los modelos en Google Analytics 4, en Google Analytics 3 o en Universal Analytics, Podíamos elegir entre 5 o 6 modelos distintos, más el modelo personalizado, que lo podíamos montar un poco a nuestro aire. Ahora todavía estamos un poquito limitados y todavía además el modelo de data driven todavía está un poquito verde. Eh, pero, pero algo que no se solía hacer era modificar el modelo de atribución en función de la estrategia de marketing que estuvieras llevando a cabo. Que esto es fundamental. O sea, si estoy haciendo una estrategia X, vamos a crear un modelo de atribución que, que, que de alguna forma no premie, pero que sí que nos dé la información relativa a esa estrategia en concreto. Porque si no, no tenemos una alineación entre lo que estamos haciendo y, y la medición de los resultados. ¿no? Y esto era muy importante. Y a veces había gente que me preguntaba, oye, ¿qué modelo de atribución tengo que utilizar para este negocio? Y es, es que no depende del negocio, depende de tu estrategia de marketing. ¿En qué punto estás? ¿Tu, ¿Tu marca es una marca conocida? No, a mí no me buscan nunca por marca. Bueno, pues igual tienes que dar eh, mucho valor al primer clic y no tanto al último. No, es que mi marca es muy conocida. Pues vamos a la atribución al último clic. Depende un poco de cuál es la situación en la que estuviera tu, tu marca a nivel de comunicación, a nivel de conocimiento, a nivel de cuáles son las formas de, de contacto de los usuarios. Y entonces seleccionamos un modelo de atribución que nos permita crecer e investigar en esa estrategia. Pero no justificar lo que le estoy pagando a la agencia SEO que me está llevando SEO, que es lo que se termina convirtiendo esto. Sí, que por desgracia es para lo que se usa la atribución, O sea, que sí. siempre es para discutir fees o, o comisiones sí. a los distintos sí. canales. Sí, sí. Ya para acabar, Pablo, eh, eh, tu libro, eh, por, por un lado, ¿cómo te dio por escribir un libro? Porque esto estoy esto es seguro que en algún momento lo has sufrido. O sea, seguro que al principio te parecía una idea maravillosa, pero en algún momento lo has tenido que sufrir. Esto sí que es una gráfica de diente de sierra, la experiencia. Mira, yo empecé a escribir un proyecto de un libro con, con Joan Boluda que me, me propuso hacer una guía del analista digital y eh, llegó todo el cambio de Google Analytics 4 en ese proceso, cuando ya tenía, pues no sé, un 30 o un 40% del libro escrito. Y se basaba toda la estructura del libro en Google Analytics 3. Y dije, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¡Qué canelo! ¿Cómo hemos podido hacer el canelo de esta manera? Y abandoné, abandonamos el proyecto, lo cancelamos, por decirlo de alguna manera, aunque se ha quedado un poco ahí, no sé lo que pasará, eh, quizás en el futuro... Pero bueno, había abandonado y ya dije, bueno, pues mira, algún día volveré a retomar un poco la idea y tal. Y me llegó un contacto de, de Eugenio Tuya, uno de los editores de Social Business de Anaya, y me dijo, oye, Pablo, ¿qué te parece escribir un libro con nosotros? Y tal. Y yo, bueno, pues, dije, pues bueno, al principio me sorprendió muchísimo, porque no me lo esperaba, pero digo, sí, sí, o sea, es una aventura que me, que me apetece mucho. Me dejaron libertad total para escoger el tema, me asesoraron un poquito en el enfoque para darle, pero han sido, la verdad es que han sido muy, muy amables y me han permitido crecer en la idea. Y empecé buf, eh, a full, a tope, a tope, a tope. Pero, tío, es mucho trabajo, es muy largo. Eh, tú lo sabes bien, porque tú tienes además un libro que está súper bien, de Psycho Growth, que es una, una gozada para leer. Eh, que además, mira, creo que es un buena, una buena combinación con mi libro, porque ayuda sí. un poco a entender muchos de los procesos de los que hablamos en el libro. De hecho, es probable que haya muchas cosas eh, heredadas un poco de, de la lectura del tuyo, porque a mí me gustó mucho, me impactó mucho leerlo. Eh, pero, de alguna forma... Claro, obliga a un nivel de tensión muy largo durante muchos meses. De tensión, digo, tensión creativa. ¿no? Y yo no he podido parar de trabajar. Un libro no es un proyecto en el que dices, bueno, bloqueo seis meses de mi vida para escribirlo eh, y con lo que los beneficios que va a generar el libro, pues ya me pago esos seis meses. No porque no funciona así el tema de los libros en España. Por lo menos en el nivel en el que, en el que me muevo yo y las personas de la colección lo que me han comentado, porque hablé con ellos. Así que he tenido que mantener un poco la, la rutina de trabajo habitual, eh, y añadir, pues, quitarme un par de horas más de sueño y todos los días, pues, dedicarlas a escribir el libro. Entonces, ha sido un poco diente de sierra esa evolución, pero, pero pasa un poco como cuando estás haciendo marketing de contenidos, tío, que en el momento que empiezas a escribir te pega unos subidones increíbles. A mí me ha servido para aterrizar muchos conceptos, que estás trabajando sobre ellos continuamente, pero hasta que no los, no los pones sobre papel o sobre el editor de texto, no te das cuenta de decir, oh, claro, si es que esto es así, si lo haces así, porque es que esto es así. O, fíjate, incluso me han permitido también para dudar de muchas cosas que estaba haciendo y de hacer una reflexión sobre ellas Oye, ¿esto por qué lo estamos haciendo así? Vamos a probar a hacerlo de esta otra manera, a ver qué pasa. Entonces, para mí, como ejercicio personal y profesional, ha sido muy, muy valioso también. Verlo escrito, analizarlo, poner en duda todo lo que digo yo en el libro, que eso lo invito a todos los lectores, no son más que, más que experimentaciones, ¿no? No hay un patrón, no hay una... Me gusta decir que es una guía para alguien que quiere montar un negocio digital, pero no es una guía que seguir paso a paso. Es una ruta en la que, como una ruta de montaña en la que te vas a encontrar con un montón de, de inconvenientes. Eh, y en algún momento, pues cogerás un pequeño atajo por un lado y ya la ruta ha cambiado radicalmente durante una parte del proceso. Luego recuperarás seguramente el camino original. Pero esos pequeños atajos o pequeñas rutillas alternativas hacen que se modifique mucho la experiencia de, de, de construir el, el proyecto. ¿no? Entonces, yo creo que eh, esa misma duda que me he generado a mí mismo y esa misma eh, reflexión de vamos a experimentar, me gustaría que la tuviera la gente que está leyendo el libro. Una de las cosas buenas que yo te decía, a Pablo, es. Es un libro que contiene mucha info, pero muy bien sintetizada estructurada. que eso está guay. Es decir, al final, el coño, que hay conceptos complejos que explicas de forma accesible, que eso es súper valioso. Además, yo te lo he puesto en una review. Yo Es una de los caras más sexys de la colección, eh, porque en la colección de Ana ya salen caras... Oye, te sacan muy, muy rockero, muy guay, tío. No está mal, no está mal. Sí, sí, sí. Yo estoy contento. La verdad es que cuando me mandaron la, me mandaron la maqueta de la ilustración, eh, salía con una camisa de cuadros y dije, me veo muy serio, tío. Y cambiamos, hice otra segunda versión. Y que además, la verdad es que Eduardo, el, el ilustrador, fue súper, súper cariñoso. Pero es verdad que hay mucha gente que se queja de las, de las portadas de esa colección. y estoy encantado. Yo me veo ahí todo rompedor, Vamos, ¿eh? Es, ¿eh? todo sexy, como dices tú. Yo te veo y digo, mira, el, mira, mira que, que, que desde buen ver, pero en la portada dices, ostras, macho, que, que tío Macarra, más, más majete. ¿Para quién es el libro? ¿Quién, ¿De quién nos está escuchando? ¿Quién se lo debería leer? Vamos a hacer aquí un momento venta para que la gente se lo compre. Sí. Comprar el libro de Pablo, ¿vale? Y aquí, disclaimer, además, yo he escrito el prólogo con mucho cariño y mucha ilusión, que me hizo muchísima, pues me gustó mucho, me lo pidiera Pablo y me emocionó, ¿no? Porque estas cosas molan mucho. Y, claro, me lo leía en su momento y dije, ¡jo, qué libro más guay, pero ¿por qué se lo tiene que leer alguien? Pues mira, se lo debería leer alguien que o bien eh, tiene ya… Yo Para mí hay tres tipos de personas fundamentalmente que lo pueden comprar y que les va a ayudar, sobre todo. No solamente que lo puedan comprar, porque cualquiera lo puede hacer, pero que creo que les va a ayudar. Por supuesto, cualquier persona que tenga la inquietud de emprender en digital y no lo haya hecho nunca, porque eh, ni siquiera es necesario que tenga una idea de negocio ni ningún producto de comercializar ni ningún servicio, porque la primera parte del libro está un poco enfocada precisamente en eso, ¿no? en cómo escanear el mercado para detectar posibilidades ¿no? y analizar esas, esas posibilidades de si son viables o no. Que esta parte para mí es fundamental, era ¿eh? algo que me obsesionaba en el libro. Luego está, por supuesto, el de aquellas personas que ya tienen una, una idea de negocio y que eh, incluso pueden haberla lanzado ya y se han quedado atascados en alguna de, esas, de las fases, por ejemplo, algo muy, muy típico, son usuarios que han, tenido, han hecho un prelanzamiento con cierto éxito, han hecho un lanzamiento del libro y empiezan a detectar eh, fricciones en la fase de conversión. O que tienen que estar continuamente alimentando la parte de arriba del embudo, captando clientes, porque los de abajo se van y no vuelven. no Tienen un problema de fidelización. Esto es muy típico. Gente que está atascada en esas fases le va a servir muy bien. Porque además... En el libro los capítulos describen de alguna forma las diferentes fases por las que pasa nuestra relación con los clientes, pero el libro está pensado con, como una estructura circular. Tú en el momento que ya has trabajado toda la parte de redención, de fidelización, de recomendación de tus clientes, que es la parte final del libro... Eh, cuando llegas a ese, a ese tope, digamos, ya está haciendo un tope tu negocio, ¿qué puedes hacer? Pues puedes trabajar en llegar a un nuevo tipo de público, en trabajar una nueva línea de negocio, en trabajar un nuevo producto y esto te va a implicar volver al inicio del libro y analizar esa parte, ¿no? trabajar en esa parte, con lo cual creo que puede servir muy bien en ese tipo de situaciones. Y un eh, tercer tipo de público que, que es un público al que además, por mi experiencia, tengo como cierto cariño especial porque he trabajado hoy mucho en, en incubadoras, en, en agencias de desarrollo... Y me he encontrado con mucha gente que no sabe muy bien cómo hacer la transición del, del negocio físico al negocio online. Que se han quedado como muy atascados en tener una página web que genere ventas del negocio físico. Esa gente, por ejemplo, que tiene un conocimiento de, de su servicio, de su producto súper profundo, pero que no sabe cómo utilizar las herramientas en internet para llegar a la gente a través de este nuevo canal, para esas personas también va a ser muy útil súper recomendable, ¿vale? Los que nos estéis escuchando, negocios online, data-driven marketing, data-driven, ¿vale? Para los que seáis como yo, más de, de pueblo, lo escribís driven, data-driven marketing. Esto lo compráis en vuestra librería preferida, en Amazon o donde sea y cuando veáis un tío sexy en la portada es el, el libro de, de Pablo. El pibón, el pibón. Eso es. Pablo, tío, muchas gracias por este ratito que nos has pegado un repaso brutal un poquito a cómo cómo plantear negocios muy centrados en datos, a, a, a todo lo que vienen es estos cambios en los próximos años, tanto de Google Analytics, de Cúquiles y demás. O sea, que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Al contrario, el placer ha sido mío. Encantado de, de venir aquí a estar contigo, con mi prologuista, que para mí fue una ilusión terrible de que aceptaras, porque tengo que decir que fue un proceso de muchos meses de análisis. ¿eh? Que había muchas personas ahí con las que estaba hablando y dije, no, no, y digo, que va, si es un crack, tengo que pedírselo a él. Y lo consulté con mi editor y me dijo, sí, sí, me parece perfecto. Pero así porque, que bueno, a mí me hizo mucha ilusión tío ya te digo es que estás porque bueno porque te lo te lo digo o sea para mí eres un crack y cuando alguien <risa> que al que respetas te pide oye tal lo dices joder vamos te escribo el prólogo y lo que tú me pidas tonto". estoy muy contento con el prólogo yo creo que ya merece la pena simplemente por leerse el prólogo, ya merece la pena comprar el libro, amigos. Nah, lo, el, el prólogo no desmerece que, que ya es. Lo he dicho, Pablo, muchas gracias. Todos a comprarse el libro, ¿vale? Y a los que nos estáis escuchando eh, aquí en el momento que sea, de después de compraros el libro, pues bueno, hasta la próxima semana y un abrazo. Chao.